Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él Recordándole su propio pasado Un pasado del que no escaparía jamás Su único consuelo era el mar Navegar sin descanso de un puerto a otro Al servicio de los dioses del Olimpo En los que ponía todas sus esperanzas No importaba cuánto vino bebiera ¿O cuántas mujeres visitaran su lecho? Nada en la Tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos el mayor de los desafíos te aguarda en Atenas Ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares Mientras hablamos Atenas está al borde de la destrucción Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí Por esa razón tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares Si consigo hacer lo que me pides Matar a un dios. Las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición. Kratos, como predijo la propia Atenea. Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas. ¿Por qué has venido a salvar a Atenas, verdad? ¡No! Yo. No debemos y cuando el oráculo miró en su alma, en vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó sumando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles Sus tácticas eran crueles, pero eficaces Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona. Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia. ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo. La gloria de Esparta. Lo haces por ti, no por Esparta. Sus deseos de conquista no conocieron límites. Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción. Todos los dioses, ¿Por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos. Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares. Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios. La Caja de Pandora, que se encuentra más allá de las murallas de Atenas, oculta por los dioses en el desierto hacia el este. Ten cuidado, Kratos, muchos han partido en busca de la caja de Pandora, pero ninguno ha regresado Kratos, el viaje que te espera es peligroso, pero vas de completarlo si quieres tener alguna esperanza de salvar a Atenas El oráculo habló de la caja de Pandora, ¿existe realmente? Sí, existe, es el arma más poderosa que pueda blandir un mortal y con ese arma podré derrotar a Ares. Con la caja, muchas cosas son posibles. Por eso está también escondida, lejos en el desierto de las almas perdidas. Hay un camino seguro a través de las arenas mortales, pero solo aquellos que escuchan y siguen el canto de las sirenas logran descubrirlo. Debes encontrar a las sirenas, Kratos. Son las únicas que pueden guiarte hasta Cronos, el Titán. ¿Un Titán vivo? Cronos es el último. Zeus le ha condenado a errar por el desierto eternamente. El templo de Pandora está encadenado a su espalda hasta que los torbellinos de arena arranquen la misma piel de sus huesos. Sigue fielmente el canto de las sirenas, Kratos. Aquí comienza tu viaje. Reza para que te traiga de vuelta a Atenas con la caja de Pandora. Los cuerpos deshechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano. Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles. Y cayeron sobre los espartanos. Sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados paz. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. Honor! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia. Un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros. Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo. ¡Ares! El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo, vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, Cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En Cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de caos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador, un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio... El poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! Vuelve con tu amo. Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra Encontraré la caja de Pandora Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí El sendero ante Kratos estaba despejado Aún así, los recuerdos volvían rápidamente Tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a su Recuerdos de lo que había hecho en nombre de ellos. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. En una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. Nadie estaba salvo. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su amor. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea. Todo este pueblo supone una afrenta al gran Ares. ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasadlo entero! Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado. Temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral, nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morirán. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares. Morirás por lo que hiciste esa noche. Tras mil años, al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Muy lejos, en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la preciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, Espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. E incluso al morir, los recuerdos, las visiones no desaparecerían. Porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Un ardid cruel, orquestado por el dios de la guerra. Mi mujer, mi hijo, ¿cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora... Con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. Te harás más fuerte. Te convertirás en la misma muerte. Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado. Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares. Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole. Con unas corrientes tan fuertes Que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales Hacia su lugar de descanso eterno Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar Tenía intención de vivir Para volver a la Tierra y completar su misión ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie Y voy a completarla nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas, vencido las mortales trampas de la caja de Pandora y escapado del mismísimo Hades. Pero aún le quedaba algo por hacer. ¡Zeus! ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? ¡Concedes tus favores a Atenea! ¡Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina! ¡Y ahora! ¡Incluso la Caja de Pandora está en mi poder! ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? ¡Kratos! ¡Has regresado incluso del inframundo! ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí, al dios de la guerra!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 Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. No podía decirse lo mismo de Kratos, pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses, la verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados, y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni Dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado.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 El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo. Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. Y a partir de ese momento y durante el resto de la eternidad, cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla, por una causa noble o malvada, lo harían bajo la atenta mirada del hombre que había derrotado a un dios. Serían conducidos por Kratos, el mortal que se había convertido en el nuevo dios de la guerra.